con este dato. Sí, eh, los argentinos eh, somos los que tenemos el peor poder adquisitivo de la región. O sea, los que menos capacidad de compra uh -huh. tenemos. Entre los vecinos de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bol Bolivia, los que menos. Cuando nosotros podemos realizar con nuestros salarios básicos netos 10 compras... Sí. En Bolivia pueden eh, realizar 25. De 10 a 25. Para que Veamos más lo menos te des cuenta de qué hablo. Este, estos son datos que surgen justamente de Indecom, que es el Instituto de Consumo Masivo. Y enseguida vamos a conversar con su director, que queremos saber en qué se basaron justamente para hacer todos estos datos y cómo es la situación de un argentino que puede comprar mucho menos que cualquier otro ciudadano de los países limítrofes. El relevamiento se ha hecho sobre el cierre del primer cuatrimestre anual, o sea, es uh -huh. muy actual, es, tiene que ver con lo que nos está eh, aconteciendo ahora, con lo que te pasa a vos cuando vas al súper, eh, con lo que me pasa a mí, bueno, con nuestra realidad cotidiana eh, somos de la región los que menos capacidad de compra tenemos de acuerdo a lo que cobramos. Básicamente, mira, eh, en Uruguay sí. el salario básico es de 630 dólares, sí. en Chile de 620 dólares, en Bolivia de 495 dólares, en Brasil de 430 dólares y en Paraguay de 325 dólares. ¿Sabes? ¿De cuántos dólares es el salario neto básico en Argentina? No sé si quiero que me lo digas. <risa> de 195 dólares. Oh, bueno. Estamos bárbaros. Claro, y ahí, eh, si combinás la inflación, que la nuestra, es la más alta de la región, imagínate qué combo. El salario bueno, básico en neto algo, más en bajo. Algo estamos más Con arriba. la inflación más alta. <risa> en algo estamos más arriba. Sí, no, pero no deberíamos. <risa> por en lo la menos. inflación, por como, lo menos. Como, como para, para que que no decir, nos che, fuera, les, ganamos, les ganamos en algo. Como para que no nos fuera tan, tan mal, estaría bueno que no hubiésemos estado más arriba en eso, por lo claro. menos. Sí, claramente. Eh, no, la, la cuestión es eh, bastante compleja. Lo sabe el gobierno, lo sabe. Sí, claro. Lo sabe perfectamente. De hecho, en la previa del Día del Trabajador, en acto público, el presidente Alberto Fernández dijo. Cada funcionario, cada ministro de este gobierno se va a convertir en el ministro del salario de los argentinos, para que el salario se recomponga. ¿Lo dije bien el tono o no? Tendría que haber sido más vehemente, pero bueno, básicamente sí. ese fue el discurso. Eh, Saben que no nos alcanza para nada. Tal cual, ahora la tienen claro Ahora, eh, ¿cómo van a ser los funcionarios, los ministros de nuestro salario? No lo imagino. No. Quiero más detalles, Alberto. Sí, estaría bueno que empezara a bajar un poco la inflación, que las cosas cambiaran un poquitito, ¿no? Que, que apareciera sí. un plan económico que nos quedamos esperando desde el inicio de esta, de esta gestión a nivel nacional y que nunca llegó ese plan económico. Seguimos esperando un plan económico no y, eh, y también seguimos esperando que alguien eh, por fin pueda ponerle coto a la inflación uh -huh. Y la verdad es que no lo hacen porque tiene que ver con eh, bajar el, el, los costos sí. eh, fiscales que, que tiene la Argentina uh -huh. eh, tiene, tiene que ver con una serie de medidas cuyos costos políticos no quieren correr Bueno Vamos a darles algunos consejos a esta hora de la tarde, o de la siesta, como quieran llamarlo, depende del horario de cada uno, y enseguida nos metemos más de lleno en este tema. No hay nada mejor que vivir tranquilo, saber que te vas y cuando volvés vas a encontrar lo que tanto te costó conseguir. En seguridad perimetral vas a encontrar las mejores opciones y financiación, en cercos eléctricos, concertinas, cámaras, alarmas, para hogares y empresas, con un super servicio postventa. ¿Qué tenés que hacer? Llamar al 437-4556 y pedir tu presupuesto sin cargo. Seguridad perimetral es el nombre de la seguridad en, en Mendoza. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, te en entró... sería más, más consejos, sí, pero ahora vamos a conversar sobre este tema. Claro. Pero introducíamos el tema y ya está en contacto con nosotros Miguel Calvete, que es director justamente de INDECOM, el Instituto de Consumo Masivo, que ha realizado el relevamiento al que hacíamos referencia. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Estábamos repasando nosotros algunos de los detalles, pero ¿quién mejor que usted para explicitarnos cómo es que han hecho este análisis y este relevamiento que nos ubica con el peor poder adquisitivo de la región? Bueno, fundamentalmente eh, el estudio que hemos hecho desde el Instituto de Estudios Masivos, eh, se basa en el ingreso promedio del sueldo mínimo regional, tanto de la Argentina como de los países limítrofes, donde se relevó. Eh, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. Eh, uh -huh. Y se tomaron productos de canasta básica alimentaria, 10 eh, uh -huh. productos, donde, bueno, el eh, estudio lo que da como resultado es justamente los diferenciales. En principio, el, el valor de los productos es mm, menor en, en nuestro país, el costo de los productos, pero en lo que se refiere por, a a poder de compra, estamos este, también en el último lugar. Tenemos eh, mucha mucha menor capacidad de compra, pero producto de los últimos cinco años, ¿no? Los cinco años donde año tras año hubo un deterioro de la capacidad de compra consumidor y obviamente durante la pandemia y post pandemia lo hemos agudizado, solamente en estos últimos dos años prácticamente la capacidad de compra eh, del consumidor se ha, ha caído más de 20 puntos eh, y sobre todo en los segmentos más, eh, más vulnerables no aquellos segmentos asalariados este, básicos la, la, la base, la pirámide del consumo eh, los segmentos obviamente de la economía informal y sobre todo lo que es jubilados, pensionados, beneficiarios de planes y este, sí. aquellos este, trabajadores este, de los segmentos más, más este, eh, vulnerables. Es donde más ha impactado justamente la caída del la capacidad Ahora, esto es un daño enorme a la economía argentina porque cuanto menos consumo, la economía se va frenando cada vez más, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la economía, más allá de un crecimiento que se dio en este último semestre, producto, obviamente, de la sobredemanda que hay de, de posterior a la pandemia, con pandemia a nivel mundial, sobre todo el sector agroindustrial y alimentario, donde Argentina, lógicamente, es protagonista. Más allá de ese rebote, todavía no se ha logrado recuperar este, los valores este, de ocupación, de ocupación, como tampoco los valores y los, los, los, los, este, la cantidad de venta en lo que es mercado local. Sí, hubo un incremento en lo que es exportación y obviamente una balanza comercial favorable, producto también del aumento de los de los commodities, ¿no? Por dos motivos: por una sobredemanda a nivel mundial que generó una inflación y un aumento de los commodities, uh -huh. y por otro lado, eh, la, la, la, la inflación que en Estados Unidos donde la devaluación del dólar prácticamente un 7% ha generado que se necesite mayor cantidad de dólares para poder adquirir la misma cantidad de ya sea una tonelada de acero de cereales de plástico de cartón etcétera cualquier otro tipo de y en este relevamiento para medir el poder adquisitivo de los argentinos lo que hicieron fue considerar eh, 10 productos de la canasta básica no Exactamente. Esos 10 productos en eh, la República Argentina es, eh, van a la razón de un poco más de 18 dólares. Eh, esos mismos productos en Paraguay están casi 19 dólares, en Uruguay algo más de 26 dólares, en Brasil eh, 20 dólares, en Chile eh, también alrededor de 25 y 30 dólares, y son los productos... Eh, justamente que eh, se conocen un consumo masivo o de, de, de, de, de presencia periódica en, en la mesa de cualquier, de cualquier consumidor de los países de la región, al igual que la Argentina. Ahora, ¿qué ocurre? En el estudio lo que lo que eh, desagregamos es justamente esa, ese valor respecto del sueldo, del sueldo mínimo, tomando este, dos sueldos mínimos como un salario promedio de la base de la pirámide de consumo. Es decir, Estamos hablando de 200 eh, dólares, de 195 dólares, poco menos de 80 mil pesos, respecto de otros países. Entonces, ¿ahí qué nos da? Nos da que en la República Argentina podemos hacer 10 compras mensuales, a diferencia de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, donde se pueden hacer entre 14 y 25 compras de esos Por más que haya un menor valor en esos productos, el, el, el valor... Este, nominal de esos productos con lo que respecta a, a capacidad de compra Sí, eh, no, no, quería señalar básicamente esto, que este... Además, eh, toman 10 productos de la canasta básica, es decir, no es que se están midiendo sobre eh, productos que resulten ser eh, lujo. un lujo. Y habla justamente de lo que usted señalaba respecto de que el golpe es más profundo en los sectores más vulnerables. Exactamente. No subimos, que hubo, la inflación a nivel global, dólares... Eh, fue entre un 8 y un 10% y la inflación por sobredemanda eh, prácticamente un 20% eso se reflejó en comoditos se reflejó en cero se reflejó en, en materiales en cartón, en vidrio en plástico, en insumos en productos químicos este, y ese tipo de productos donde tienen una relación directa, caso de los cereales, hay una relación muy directa y lineal con los commodities, ahí es donde vemos puntualmente este, el aumento, mucho más marcado, y obviamente son productos, caso de los derivados de harinas, por ejemplo, los arináceos, son los productos eh, que tenemos que en la base de la pirámide de consumo, de la composición de la canasta alimentaria, es prácticamente un 50% del salario, y ¿de es donde obviamente genera este, este tipo de resultados, ¿no? que es bastante alarmante. Eh, claramente los argentinos hemos caído en una escalada eh, descendente muy fuerte en relación al tema, al tema consumo. De hecho, cuando escuchás la calle, eh, la gente que compraba un kilo de pan ahora compra 750 y, y, va, y va achicando ¿no? con las compras, con suerte, claramente y vive como un drama, por ejemplo, que se rompa el calefón. Por poner un ejemplo, porque no lo tienen programado, porque no está dentro de sus gastos. Y la verdad que son situaciones que llegan a sobrepasar. Y vos decís algo tan sencillo como se rompió algo de la casa que es normal. Pero, pero claramente el bolsillo sí. no da. Bueno, efectivamente hay un cambio, un cambio de hábito en el consumo, hay un cambio de comportamiento por parte de los consumidores, el consumo es mucho más racional, mucho más planificado. Este, y efectivamente, este tipo de gastos puntuales fuera de presupuesto hacen que la, la economía de cualquier familia, ¿no? sobre todo aquellos que son o asalariados o que, reciben, este, o que están dentro de la economía informal. No nos olvidemos que en la Argentina el 45% de la economía eh, de la actividad económica es informal, y eso es otro de las asignaciones pendientes, eh, asignaturas pendientes por parte del Estado. Un punto básico y fun fundamental eh, sería que se pueda hacer algo respecto de la inflación, ¿no? Ahí está el, el kit de la cuestión. No, fundamentalmente, el secreto radica en la en la incorporación de todos los actores de la economía, ¿no? De generar competencia, de generar este, oferta. Eh, que es la herramienta más genuina para luchar con la alimentación. Hoy, lamentablemente, tenemos una capacidad ociosa que ronda prácticamente un 30% y también hay un desincentivo muy grande, este, para, sobre todo para las pequeñas y medianas industrias. Nosotros estábamos está haciendo un trabajo para Capima, que es la Cámara de la Industria de la Alimentación, y ahí encontramos eh, justamente el, el desincentivo que tienen las industrias en un país agroindustrial alimentario, no Porque realmente eh, son todas um, pequeñas industrias, industrias que tienen capacidad de exportación, y lamentablemente no quieren eh, o incorporar gente o modernizar sus instalaciones, pero bueno esto por falta de por una falta de, de, de de certezas y de previsibilidad, por un lado, y por otro lado, una presión fiscal y tributaria muy grande. Claro. Lo que pasa es que es muy, es muy difícil recuperar una economía cuando llevamos años con una inflación que ronda el 50% anual. Es imposible levantar. Sí, bueno, la proyección para este año es alrededor del 72%, eh, promediando lo que salió eh, desagregando alimentos estamos en torno al 60%. Uh -huh. Ahora, eh, tenemos una situación donde eh, tampoco se puede bajar a cero la inflación porque es tan complejo como la hiperinflación. Es decir, tiene que ser muy gradual. Y decreciendo, y en eso el gobierno está tomando medidas. Lógicamente depende de un acuerdo de precios y salarios, depende de, una, de que los empresarios y las grandes industrias estén a la altura de las circunstancias, depende de que haya una, una de, de descapitalización por parte de las grandes industrias. nosotros olvidemos que el 50% de los consumidos en Argentina, en alimentos, bebidas, este, en personal, están eh, en manos, de manejan 36 grandes multinacionales. El otro 50% más de 15.000 pymes. En el caso de la industria farmacéutica, por ejemplo, eh, tenemos eh, prácticamente un 60% en manos de 12 compañías. Y así ocurre con la industria del vidrio, con la industria del metal, con la industria del plástico. Eh, razón por la cual es, es fundamental el rol y el papel de la, de, la, de la Comisión de Defensa de la Competencia y de las leyes antimonopólicas ¿no? que existen en... En Uruguay, en Chile, uh -huh. no tenemos que remitir en Estados Unidos ni Europa para bancos. Para ahora es llamativo porque recién terminamos a hablar de las paritarias, ¿no? Y ahora, claramente, los trabajadores están pidiendo paritarias otra vez, porque dicen con este proceso inflacionario es imposible vivir con un sueldo. Que ya tuvo una paritaria que estaba por debajo de la inflación. se produce un círculo vicioso y, y ahora Y ahora con la inflación se quedaron más atrás todavía. Entonces dicen, che, vamos por más paritarias. Y ahora los gobiernos que dicen. Y no, la verdad que ahora paritarias no podemos. Entonces la verdad no, bueno, que ver, el cuello de botella se y se están aprieta. Planteando, casi todos los gremios están planteando pausulas gatillos para septiembre. Este, más allá de cerrar de ahora a septiembre pasos bancarios bancario de bancario, camioneros de sanidad, de distintos salud, eh, de, de distintos sindicatos, este, más allá de cerrar en toma del 60%, casi todos, este, en septiembre se van a apruebar. ¿no? Pero bueno, esto justamente, es justamente la falta de prevención ¿no? sí. sí, absolutamente. Miguel, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y saludos al equipo y a la audiencia. Un gusto. Hasta, Hasta luego.